para mañana los besos que puedas dar hoy ya las playas tienen que ser accesibles porque to todas las personas necesitan eh, con gente de silla de ruedas gente que viene con bastón accesible accesible ya el como pescado. el puto ese que está eh, el puto ese que está allí ¿Y aquel también? que tiene la silla oh, fibia ahí. ahí sí, ¿no? de, de si todo te da igual estás haciendo mal las cuentas cuando menos te lo esperas todo sale bien Capacidades diferentes, posibilidades infinitas.